De improviso Y sin que avisemos Directo ¡Plas! ¿Por qué? Porque Porque sí Porque, oye Hemos... Una cosa que estuvimos hablando hace tiempo y era, joder, cuando llegan los eventos, y los eventos, como últimamente hay eventos que crecen debajo de las setas, ¿no? de las setas virtuales, le pegas una batalla y hacen 400 streamers de estos, eh, no, nunca se hacen en español y por supuesto eh, los subtítulos, el subtitulado que hace Google automático, a lo mejor dentro de unos años es la leche, pero ahora mismo queda raro, raro. Así que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos estas cosas? ¿Por qué no lo pasamos al español? ¿Lo traducimos? Como más o menos sabemos inglés, venga, pues ya hacemos ese servicio, servicio casi público, ¿no? De, de, vamos a traducir al español los streamings Tal. y así estamos, Resolución lo veis aquí abajo, pues aquí, ¿no? aquí en el otro lado, Resolución en directo eh, vamos a seguir su este ¿verdad Gaby? si sí, vamos a hacer como han hecho con iba y llanos vamos a pinchar el canal de la competencia y retransmitir contenido sin permiso uh, pues no le va a dar un paquete a los que han hecho eso <risa> supongo que les claro luego estaba con la publicidad no Dirán ganamos esto de publicidad nos meten un paquetón enorme por aquí por él y pero nos, aún así no merece la pena no sé, espérame, nosotros resolución no creo que nos diga dónde vais no, no. Nos, nosotros vamos a hacer labor social labor evangelizadora de la vr esto es contenido de interés público ¿eh? y además nos llevamos bastante bien con Resolution games nos Eso. han pasado bueno pues información en cuanto acabe el directo tendréis la noticia del resumen de lo que vayan a anunciar así que que no se hagan los suecos como ha dicho alguno por ahí por el, por la página web y que nos den esas sorpresitas que, que prometieron aparte de lo que ya conocemos como hilamos como la, la, la pues sí, a ver, eh, es vamos a un, un en... estudio, Bueno, un, un estudio con sede en Estocolmo, pero abrieron también oficina en Estados Unidos, eh, porque claro, esto han ido a más, a más, a más como la VR, Resolution Games. <risa> pues mira, eh, Resolution Games, Resolution Games, ¿qué tiene, tiene ahora mismo en el mercado? tiene Lo estoy viendo aquí abajo. Tiene Demeo, tiene Blaston, tiene Cookout, tiene... Acron o Acron O como quieras llamarse la cosa esa De la, la ratita eh, Angry Birds, que la verdad es que no le salió mal Y eh, Bait, otro de esos Que bueno, luego tienen ahí en Samsung Gear VR Deprecate, cuando leáis Deprecate Es que le han pegado un tiro O sea, Deprecate es a tomar vientos fuera. El resto, pues están para este Este PC Que no también está para VR O sea, para no VR eh, Está en Steam PC también Blaston como modo espectador el cookout no existe en otras plataformas, pero Acron sí lo sacaron para iOS y Android. Eh, o sea que, bueno, eh, en PlayStation tiene Sangriver. O sea, eh, Resolución, unos suecos con, con Prestige, muchas ganas. Y, y, ¿no? y, de, y, de, y de Meo de Demeo también llegó a PlayStation sí. y va a llegar a PlayStation VR2. Sí, señor. Sí, señor. Pues Demeo. El caso es que hoy hacen su streamer, hoy hacen su movida y la fiesta la hacen particular. Antes todo el mundo hacía una fiesta y se invitaban a, a todos. Ahora no, las fiestas son particulares. Tú entras, tú no, pero es mi fiesta. Sí. No, entonces, si, bueno. no me equivoco, si no me equivoco, Oscar tirando así de biblioteca de memoria creo que es la primera vez que un estudio especializado en vr hace su propio evento su propio showcase yo no tengo Entonces, recuerdo no me suena, como tú dices no tú no, de... no, no me suena a mí que fast travel games urbios u otros estudios que tengan pues varios juegos de, de vr hayan hecho su propio showcase yo creo que es que es la primera vez sí. Puede ser. Esto que estamos viendo es Blaston, si no mal. Sí, señor. Blaston eh, Vamos a ver ahora el Cookout. Este. El, el... Es verdad que hay oh, algunos bueno. que son más simplones. El Cookout. No estaba mal porque todos tienen Oye, un puntillo. El eh... Cookout. El Cookout jugué yo con gente de Resolution Games en su día que nos lo dejaron probar y me lo pasé pipa. Claro, luego es un juego que yo no lo he seguido porque es un juego pues, bueno, pues más infantil o familiar ya. pero era, era divertido de, de estos Bien. juegos de cocina que hay pues ya tropecientos mil me llama, la atención, me llama la atención que los avatares los avatares son los antiguos y, y qué pasa porque bueno, nosotros eh, no hemos hecho aplicaciones con estos, tal, pero qué pasa si metes este avatar y luego los actualizan se rompe la aplicación, tienes que volver a hacerla eso es una de las preguntas que, porque creo que sí creo que hay cosas que te pueden, te pueden romper la aplicación si de repente, claro, te cambian estos avatares, te ponen otros y estos, esos avatares, no estoy, no estoy seguro Si son los de meta o son propios ¿eh? Y que se parezcan mucho a los de meta por es, que son muy, es que yo te, tenía ese pelo Aunque no lo creáis, Robiarnos Hace años yo tenía ese pelo Y no, ahora os no. es que, que ese, pelo, ese pelo le he tenido yo en mi muñeco, en mi avatar Pues eh, este, es, este es aquel Que, que sacaron, el, el Cookout El Acron, también hablamos de él no, no, Este no creo que llegamos A jugar nunca en no porque no, están el las de la cosu, ardilla ¿no? Y, eh, sí no además el, el, ese es para jugar eh, cómo se llama esto en ah en simétrico que uno puede jugar ah, uno con el visor con el y, otro, y, y, y, y otros con, el, con los móviles sí pues este que no sé algunos de vosotros decís que estaba bien otros yo, yo creo que hay juegos que pasan sin pena ni gloria o juegos que esa es otra no es eh, los ah, juegos nos recuerdan que ahí también está Ultimates que lo lanzaron sí, este año. De verdad. Para, para Quest, para PC, para Pico. Juegos gratis casual. además. O sea, la pregunta de juegos casual en VR. Eh, yo creo que tienen menos aceptación, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces. Tú estás en la consulta del médico esperando, como siempre ahí y sacas el teléfono y juegas, estás en el metro, sacas y juegas. Estás no vas a eh, no, o es sea, las mecánicas casual en VR a lo mejor no funcionan como deberían. ¿O sí? A lo mejor Me sois oye. fanáticos de, del tema. Oye, esto ha empezado Pinchas el, pinchar, el canal, sí, porque son las. Son, bueno, no sé si ha empezado, pero son las 6 y 1 minutos. Yo creo que sí. Yo creo Serán que... puntualidad sueca, supongo. Yo creo que sí. Voy. Voy, estoy en ello, estoy en ello. Estoy en ello. Mm -hmm. Ahora. No te preocupes, estarán ya. con el Hello. Vale. Oh, y ahora está. quito el vídeo este. Ah, showcase, showcase, es? showcase. Y ahora vamos a poner un poco de, de, de volumen a, al tema. Bienvenidos a nuestra primera Resolution Games Showcase. Bueno, We've bienvenido a, a nuestro primer, es verdad, with a, a su primer Showcase. Brand new game. So Dice, sure y y vamos, vamos a deciros que hay juegos nuevos. Crawler, Dimeo. Vamos a ver qué habéis hecho todos, habéis jugado con Dimeo, que le llama el Dimeo. Yeah. Eh, el, Dimeo. Uno de vuestros juegos favoritos. Es verdad Dimeo. que le han dado un mogollón de premios. Eh. Estamos buscando las llaves para salir de, de las... Bueno, ahí hay que decir que se alimenta de la corrupción del hombre. Toda esta épica que tiene detrás. Como odio las ratas Endemeo! Las ratas son un asco. general, Pero en el juego son. es que hay mucho. Si el problema de medio es que es que hay mucho más de lo que te imaginas y es ah, un pelín más fácil, un pelín, solo para los que no tenemos media vida para jugar. Y hablando de los falsos reyes y falsos dioses. Estos, estos son los cuatro libros aventuras que ya hemos jugado. Y este es el nuevo que llega hoy El nuevo mapa Bueno, el nuevo la, la, la, Son estilos además de mapas, ¿no? Ya podía ser así Un eclipse Se va a la mierda El reino de la locura ¿Y va a traer personajes nuevos O va a ser con los mismos que tenemos? trae un jugador un personaje nuevo jugable un guerrero un bárbaro y luego también trae nuevos eh, personajes no jugables npcs con los que comerciar te encargan misiones esto no es una sorpresa ya lo anunciaron que llegaba hoy 15 de, uh -huh. de diciembre es el quinto libro y la culminación de lo que es la aventura del, del elfo este oscuro así que no sabemos si habrá más que <risa> <después, risa> si serán gratuitos razón. Con lo que se gastan en las cinemáticas podían doblarlo. Ahí le ha dado. Ay, eh, pues ay sí. ya estamos. Mira, ya estamos. ese es el nuevo personaje, ¿eh? un bárbaro. Un bárbaro. El capítulo final, ¿por qué el capítulo final? ¿No van a sacar más? O sea, este es The Final... Pues es el capítulo final de la aventura del elfo oscuro. Ah, vale. ¿Eh? Todos estos capítulos anteriores forman un libro completo. Ahora la duda está en si en 2023-2024 seguirán sacando DLCs, que en mi opinión, mi pálpito es que sí. Pero serán gratuitos, serán de pago. Ah, hasta ahora todos han sido gratuitos. Bueno, pues aquí le tenéis el nuevo mapa de Meo, el reino de la locura. Estamos locos, estamos locos. A bailable, ahora para... en todo. Está en Pico también. estoy super feliz la Community Manager. Sí, sí. Dimeo, esta es la que hace los vídeos explicando Dimeo cómo se 20 juega 20 a Dimeo. Y Dimeo. Dimeo. Dimeo. Ah, este año lo han sacado and en PC y en, PC, PC, y en Pico. To... Pero el año que viene llega en PSVR 2. El 22 de febrero. Y son 5 en plano. Sí, also sí. Yeah, PlayStation 5 en plano. Out of early access on Steam and we're also releasing controller support and full support for Steam Deck. Hay también en Steam Deck pues, Desde hoy han dado soporte para Steam Deck Y eh, el juego de PC sale de acceso anticipado Es ya la versión completa Y esto es nuevo Dimio Battles O sea, puedes construir un, un mazo de cartas ¿No? Dimio Battles es el modo jugador contra jugador En vez de jugar contra los enemigos de la IA Juegas contra amigos o enemigos uh -huh. Y eso llegará en 2023 Pavarti De Ultimarks exciting este... este El, de los, sí, el, el de... de los robots que juegan al fútbol con los puños It's... Este que no sé qué tal está funcionando Today we're going out with arcade mode for players who want to The competition uh, want to go and just have some fun with no strings attached. We are also introducing UltiPass 2 today which has a large range of customizations which ah, I think will allow you to customize much more robots. We're going to start to make well who's behind those winning goals. O sea, que vas a tener más opciones, ¿no? Que es, lo que, que es verdad que es lo, otra cosa que, que se lleva... Y a la mucho. temporada 2 de, de Ultimate, Y este es Blaston de... o Blaston. Y ahora Blaston, ¿qué le ocurre a Blaston? Hi, my name is Dennis, a Vamos mi nombre Dennis y trabajo como Manager en Resolution Games. Y este es Community Manager <ríe> <y yo ríe> también. Se han sacado todos los becarios a pasear. <ríe> bueno, Blaston que es otro de esos juegos que, que hablamos en su momento, pero que claro, tiene que haber gente, ¿no? Eh, pues yo siempre que he jugado hay bastante gente y ha cambiado tanto desde los comienzos del juego que no sé qué van a anunciar hoy. Bueno, en AR, una R mola, ¿no? O sea, es de esas cosas que... Mira, ya vale, va anuncian pico. que va a llegar a pico. Voy a llegar aquí con 2023. Bien. bien, eso vosotros que el otro día os quejabais, los que tenéis pico, que os daba mala espina, que no salía. Oye, el... de... notición. Notición que hasta you ahora, ahora costaba 20 pavos, a partir de hoy gratis. gratis. Gratis para todos. A bailable ahora. Gratis, gratis. Free to play. Fri... Gratis. Haces un DLC y lo conviertes en gratis. Pues, hombre, eso no dice mucho del negocio. Si les fuera bien. Pues, o, bien. o, o dice, o dice mucho del negocio porque se dedican a vender skins. Disfraces, ah, armas. ¿Ya? Ah, bueno, pues oye, gratis. Chicos, robiarnos. ¿no? Si no lo habéis si no claro. jugado hasta ahora, Blaston, Blaston, pues Acabais ahora lo regalado. Ya sabéis. Por lo menos lo instaláis. O es el típico juego que si, que si quieres jugar contra alguien que no se ha comprado el juego que tú quieres, oye, pues este es gratis y lo tenéis los dos. Digo yo. Y ese era de los sé, con un, misma, con un mismo usuario podía jugar con dos visores. Mira, no hace falta comprarlo dos veces, pero bueno, ahora siendo gratis, a ver, a ver, más, más. Uy. Y al que lo teníais antes os dan un abrazo, creo que os van a dar a los que tenéis, y una gracias. No, luego lo veréis en la web, los que lo teníais antes recibiréis recompensas. Que Bueno, el bait, este era el de echar la caña a ver qué pescáis. Porque este tiene unos cuantos años. Es un tercer aniversario, dice el tercer aniversario, pero este es y luego seguimos con Heros Handouts en Dimeo, y los filiadores pueden Vale, están hablando de que, que Blaston tiene una y sala y social con minijuegos, que Demio, y Dimeo o Dimeo también y tiene y una y sala, y sala y social con y videojuegos, y ahora... ...Tiniverse Caster's Cove en Bait. Pues ahora eso llega uh, a Bait. Uh, sí. 2016. ¿Qué tal Bait? Yo a este nunca le he dado. ¿Es tan relajante ¿No? eh, pescar en VR? En, en pues no sé, no me veo yo ahí en plan jubilado. Este es otro tipo de juego, juego jubilado, ¿no? Es, eh, ¿no? No le veo mucha acción, pero puede oh, ser. Juego, juego, so, juego social, juego familiar. Mm. Check out the trailer. Venga, vamos a chequear. Nick Bond dice right. algo interesante, bueno, oye, si unen todas las salas Se convierte en un metaverso, ¿no? Si estás pescando claro. y te conviertes en un robot Pero luego te conviertes en un tal sin salir de la aplicación eh, Bueno Pues, no sé, Bait Compite en torneos Estás ahí en el, en el Ártico Luego estás en una ISA Real Fishing, ¿no? esto estos sí que son los avatares Sí que son los avatares de meta, ¿no? Es que es 100% seguro o sea... sí, sí, sí, esto sí Vamos esto sí. Ah, Mira que tienes carreritas Tienes para hacer el tonto con la piedra No sé, es que yo de estos Claro, viniendo del, del mini golf Del, del walkabout Uh -huh. eh, que tiene esta, este estilo, ¿no? Eh, yo soy más de, uh -huh. de, de darle ahí. Al, al Tú eres poquito? más de golf. Oye, pues habrá, habrá gente que es más de pesca porque hay varios juegos de pesca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A la aumentada, todo vamos a aumentada, la con las Magic Leap Claro, la realidad aumentada está ahí, todo, es, es a latente. ahí vas a cualquier charla, vas a hacer cualquier cosa, tiene que ser realidad aumentada. ¿Habéis probado el, el lo probar gabi probar, Gaby, el, el, algo en realidad aumentada de estos, de resolución, los no de, de MEO, por ejemplo, en la mesa? Eh, sí, y la verdad es que mola poner el tablero de DMO, pues sobre tu propia mesa o sobre la alfombra y jugar sentado en el suelo. La verdad mm. es que... Y, y eso con las Quest 2 y el Pastor en una lo que ya con las Pro o, o en color. Y yo soy Tommy Palm, y estamos aquí hoy para hablar un poquito sobre AR y lo que estamos haciendo. vamos a hablar un poquito sobre AR. Resolution Games Siempre pensamos que la realidad and aumentada some iba a ser mucho más excitante uh, que la VR. Hemos hecho un montón de experimentos y que estamos aprendiendo todos los días the, the showcase, y lo que like estamos enseñando Ahora mismo, dices, es un proyecto Me que tenemos, ese juego de dispararse, Blastone, sí. instance, pero esto este ya lo hemos well, visto, ¿no? Yo he visto estas imágenes. The... Sí, jugando ellos en la oficina lo y enseñaron VR, eh, VR pues, VR, durante la conet o los días, VR, la conet. los días de la conet. Claro que te puedes mover Y esto es verdad que, que para juegos Hay determinados juegos En los que te puedes mover mejor En la AR que en la VR Porque por lo menos Ves el sofá Si te vas a abrir la cabeza Pero también te quita Te quita toda la Inmersividad que te da La presencia ¿no? Entonces Ese es el equilibrio En los juegos que, que estamos hablando A ver Está claro que para Para este juego eh, no, Por ejemplo de, de, de Mea, A mí me hacía mucha gracia Que tiraras el dado Y ahora se te cae al suelo y rebota en el suelo. Detectaba el suelo. Claro, no, no, pero eso tiene que ser con quizá con… ¿Qué es, esto? ¿Qué es, esto? Ah, esto, es algo que esto? Esto es algo que también enseñaron con Meta que la, la R mira esto es una, una reflexión que hace dicen creen creemos que la R es más fácil para los que empiezan de verdad tú te pones el visor y estás en tu casa no tienes que estar configurando cosas pero claro eh, en primer lugar necesitas un visor en color que no lo hay o sea, que y, y el Pico lo tiene pero todavía no es esa resolución ¿no? que nos gustaría Pico lo tiene y Q es propio cuesta pro, pro, un poco tal eh, <risa> Mira. mira, mira, mira, mira Se los llevan a todos a jugar Los sacan ahí del trabajo ¿Viste sí. ¿Es, es Spatial Op. Op? es el que está hablando que Tienes un montón de amigos juntos Me recuerda un poco al, al, al, al, al, al, al Spice Pirate Trainer Uh -huh. que también sacaron algo así pero sin realidad ha aumentado a mixta a ver. a ver vale este es el space este que estaba hablando el laser Taz sí. todos juntitos estáis viendo que tiene unas quest pro pero por aquí tienen unas quest 2 uh -huh. ya, ya disparar bueno a ver, necesitas un espacio como tienen estos. Yo, yo con el Space Paratoner me fui a la calle, así cuando no hay mucha luz y funcionaban las cuestas y jugué pero, uno contra uno, claro. Pero aquí son más, aquí son no sé cuánto se podrá jugar, cuatro, ocho. <risa> Hay mucha, hay mucha gente, ¿eh? hay mucha gente, 1, 2, 3... Bueno, el otro día con la actualización de Quest que estuvimos hablando, que ya lo que es el mapa del el slam de la habitación ya se comparte con otros vía el firmware, o sea, vía el, la actualización de software que han hecho, eh, me imagino que estas funcionarán mejor, porque esto ya lo intentó hacer Quest, en. o sea, Meta lo intentó vender en, en la connect 5, que estuvimos allí, y todavía han tardado, ¿eh? porque no, no hay juegos yo creo especial Special este es juego ¿no? de... está disponible ya en SideQuest y en UpLab ¿Eh? No en la tienda oficial, sino está disponible ya desde hoy ¿Eh? Estará en, en UpLab en SideQuest Pues yo tengo ganas de probar esto Sí, sí, sí A ver, es verdad que estamos, estamos viendo que, que vibra y todo que No sé si es por el vídeo pero esto, esto sí que es el, el, el futuro de estos juegos Que todavía no han llegado Por lo menos este es el primero que abre la brecha De mucha gente en la misma habitación Utilizando visores un, ¿no? un, un, un, un FPS multijugador eh, Y esto también es nuevo ¿eh? Esto no me suena a mí Pues... Deporte, ¿no? Tiene pinta de deporte, deporte que Una pelota de tenis me pareció ver Se ponen... Aquí las Quest Pro las deben regalar, ¿no? Ahí en Suecia porque... <risa> eh, Tenis, tenis Pues es un juego de tenis Pues es un juego de tenis, y además un juego de tenis Diferente, ¿no? A, bueno, mira Padel o mini tenis, o mini, mini, mini, mini, ten... no, no sé cómo se llama eso, eso no existe en la vida real. Juego un Racket Club que llegará en 2023, en 2023, este no pues este en 2023. hemos estado jugando en la oficina un montón de tiempo y estamos esperando a que vosotros lo juguéis, o sea que ahora mismo está el reino de la locura con Demeo, con Espacial, vale, ya está, se ha acabado. Pues seis, seis anuncios han hecho. Madre mía, se lo han quitado en 15 minutos. Así, ¿Ah, claro, esto lo hacemos en sí, el sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esto ha sido visto y no visto. Bueno, mejor, ¿no? Quiero decir, mejor al grano, porque si vas a presentar lo que has presentado, que tampoco es que. Bueno, o sea, está muy bien. De para... Bueno, han presentado. Tres, un nuevo mapa para todos los que sois viciosos. Esto es la. Yo creo que la, la, la mejor de las de las noticias es que se están tirando a la R multijugador, ¿no? Por decir algo. A los juegos sociales. Eso y está claro. Esto está. Esto está, el pescado está vendido ya. Resolution Games. Venga. Pues aquí que nos vamos. Bueno, Roviano, pues habéis visto que ha sido visto y no visto. Yo creo que tenían ganas de, ir, de irse a merendar Pero bien eh, <risa> Han hecho lo que tenían que hacer eh, Los juegos que han presentado Ahora ahora ponemos ahora ponemos algo eh, Mira, este es el este es el Demeo Este es el, el, el, reino de, el reino de la de locura, la locura eh, Sí que me gustaría saber Al ritmo que van, ¿da tiempo? O sea, ¿os lo estáis acabando? Los que sois muy fans de Demeo ¿Da tiempo pa para decir qué bien? Eh, porque ya me he enganchado y, y ya me lo he pasado 70 veces El anterior Porque yo yo tengo la sensación de que, de que están sacando Un montón de cosas, ¿no? Hombre, este De Meo salió el año pasado Salió en 2021 Así que los primeros los, los primeros libros Sí que yo los jugué y los rejugué Y me lo pasé pipa Los siguientes sí que se han ido acumulando y por ejemplo el anterior, el del dios serpentino, que le llamaron así en vez del dios de las serpientes, ese eh, no conseguí terminármelo. Me mataban siempre las serpientes finales, el enemigo final y no me lo conseguí terminar porque bueno es cuestión de insistir de probar estrategias y no me y luego se me junto con otro y con otro y con otro yeah. y bueno pues es, es, estáis viendo aquí claro. verdad que cada vez hay más muñequitos cada vez hay más personajes o sea, cada vez va con eso más a... pensado Añadi a... añadieron al, al bardo añadieron a una guerrera que tenía una mascota una especie de pantera y ahora han agregado a un bárbaro es que ya no son solo cuatro personajes ahora ya tienes siete donde escoger y cada uno pues bueno tiene una forma de jugar te cambia te cambia mucho la partida ahí ves vemos que este, este este este bárbaro que lanzan hoy tiene un gancho para, para avanzar hacia casillas más más lejanas, o sea que. ¿eh? Hay algo hay algo que, para los que sois muy fans ¿eh? de, de MEO que ya habéis notado que deberían mejorar en, en lo que es de MEO porque es verdad que han sacado 6, 7, 8 mapas, los que sean, que están muy bien, ¿eh? unas actualizaciones sí. continuas, que, que está muy mimado, pero hay algo que, que digáis, joder, menos actualizaciones y más sacar una, unas mecánicas distintas o mejorar la mecánica X o, o no. A ver lo que dicen por ahí en el chat, si alguno dice alguien... No sé, yo es que... Hay mucho para, mejor... hay mucho para mejorar, pero no lo diré, dice Joan en hombre, mojate, Joan, mojate. Hostia, pero... <risa> ni que trabajaras ahí Por ejemplo, no, hay una cosa que, que dijeron que iban a sacar y que no lo han anunciado, y era poder jugar con hand tracking, sin mandos. Eso, eso todavía sería no genial. Listo. Te lo juro que eso sería bueno, genial. O sea, la... El, dijeron que estaban trabajando en ello, de, de hecho hubo tweets hace un mes o, o dos que lo iban a lanzar, yo pensaba que sería con este con, hoy y no, no lo han, no lo han, no lo han lanzado, ¿eh? tendremos que esperar. Uh -huh. ¿Eh? La sala de reunión tiene más cosas, eh, pero eso es algo que estábamos. A ver, porque esto es una, es una pregunta que vamos a hacer el domingo en la hora virtual. ¿Nos dan lo que queremos o nos dan lo que quieren ellos? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Claro, la, la sala, la sala social de ¿Demeo merece la pena? Pues yo estuve el otro día, no había nadie, es verdad que a lo mejor no le di al botón de, de meterme, pero eh, sí que me dio una sensación de, bueno, si yo vengo aquí a jugar a Demeo, eh, es verdad que estaba ahí a mano derecha, estaba el baño, a la izquierda había un, unos libros, eh, había una estantería al fondo, eh, no sé si eso... No, Broges dice que de medio está bien así Pero como mucho un modo fácil Para los que somos paquetes A ver, yo, yo eso, claro, si lo paras es que si lo digo Pues y, quedas a, a viejuno ¿no? y, Mario, y, Ma, y, Mario, y Mario Misas Dice que los personajes están muy desbalanceados Y eso sí que puede tener razón Si coges el, la guerrera Que te puedes poner todo el rato armadura Vas como sí. que resistes más Luego tienes estos personajes que tienen poderes muy Potentes, pero que son muy débiles Que como se da que en tres veces te vas para otro barrio y te quedas ahí el equipo cojo bueno, es, es, eh, esto es lo que, lo que no sabemos. vamos a pasar un momento a Blaston Blaston dicen hasta aquí hemos llegado wow. Blaston hasta aquí hemos llegado, lo vamos a hacer gratis nos lo damos gratis para todos pregunta, siendo gratis Blaston sería ahora que, vamos a, que vienen las navidades y yo soy una persona que le voy a regalar unas eh, es el típico juego de decir venga, como no te vas a gastar dinero en jugar Instálate este, me lo instalo yo que es gratis y vemos. ¿Está bien para enseñar la VR sin gastarse dinero o creéis que...? Sí. sí. Hombre, a ver, yo Blaston lo he puesto sobre todo a gente que no tiene experiencia en VR. Lo primero porque estás... Más o menos quieto en un sitio jugando, se los puedes poner encima de la alfombra y le dices no te muevas mucho ¿eh? sí. para esquivar las balas, no te, entonces no te cargas los muebles. Es muy fácil, es muy intuitivo, coges un arma, disparas, la sueltas, coges la siguiente. No hay que explicarles grandes cosas, entonces sí que es un juego que suelo ponerlo, por ejemplo a mis sobrinos es de los que les gusta. Yo creo que este juego costaba 10 euros incluso incluso menos, luego ya la nayeron sala social, torneos... Que lo subieron a 20, que me parecía un precio excesivo Ahora lo han bajado a... bueno, lo han bajado No, lo han puesto gratuitos Pues yo creo que seguramente porque les esté funcionando Bien Ultimate ¿eh? ¿Sí? Que es que es gratuito y la gente se esté gastando Pues dinero en, en skins en, en complementos en No sé, así es la fórmula Fortnite y, y de otros muchos juegos y, y funciona, si esto ha llegado a la VR y e insisten en ello Yo creo que será porque les está funcionando El... Creo Sí es verdad, yo estoy, estoy con, con Baba El Spark molaba, es verdad que el Spark Incluso hablamos con ellos ahí en las ferias y tal Y molaba y se lo cargaron eh, Esto que estáis viendo aquí, que no es moco de pavo Pico Player contra Quest Player en un juego gratuito eh, Para aquellos que tengáis Pico Os da vidilla ¿No? porque contra, contra esa crítica que se hacía crítica además normal vale y legítima, de oye qué pasa con, con Pico que no están saliendo los juegos que nos decían, pues aquí tenéis uno para jugar contra gente que tenga Quest es verdad que Quest lo tiene más gente por, porque lleva muchos más años y se trata de que haya más gente jugando en las mismas salas con distintos visores, que es agrada de las cosas, ¿no? O sea que. Qué bien. Bueno, Pico Player contra Quest Player en el juego Blaston, gratuito. Nos vamos a Bait. Bait, a pescar con la caña. Eh, Fishing Buddies, que han metido ahora la sala social y han metido sus, sus cositas, ¿no? Eh, yo esta la verdad es que no le he dado para nada. Así que. O sea, no, nosotros, yo es que el, de, el, de, el deporte de la pesca lo experimenté brevemente en mi infancia allá en el río del pueblo y me pareció la cosa más aburrida del mundo. Pero hay gente que le encanta, ahí está la pesca y el, y el VR real fishing, y hay varios juegos de pesca. Entonces no me voy a, no me voy a mojar, no me puedo mojar porque a mí la pesca no, no me interesa. Es como los sí. juegos de, como los juegos, no sé, deportivos, que no me, o los de conducción, el sin racing que tú eres un vicio, pues a mí hay que dar vueltas con un coche. No me, no me llega no me llama pero claro está claro que los juegos de pesca tienen su público porque hay varios hay varios y siguen sacando dlc de todos y los siguen mejorando así que pues bienvenido una experiencia más social a bait un juego que tenía pues supongo que me olvidado ahí en resolution games y con esto pues lo han repescado ¡Oh! qué gracioso estoy <risa> estoy por pasar, estoy por bueno, bien, bien, bien, bien, tú disfruta disfruta de lo que estás haciendo David, joder, no te dejes eh, el caso es que tiene tiene una aquí estamos viendo, hay todos con la caña eh, no sé si este es el juego múltiple jugador que, me, que le instalaría yo a algún colega que le gustara la VR, pero a lo mejor sí es, es ese tipo de juegos que le puedes poner a gente que se marea Tú te mareas, vale, pues bote a pescar O sea, no te muevas, te vas a quedar aquí en una silla Haces así el palo, te ves las manitas Ah, qué gracioso el pajarito, el, el pececito que he cogido, ¿no? Y, y ya está Bueno, el, después de este han El racket Que esto lo han, lo han presentado así como de tapadillo ¿no? A, a un poco sí, como al sé, final eh, eh, debe ser que no lo tienen todavía muy cerrado a ver a mí el juego del del cómo se llama el tenis simulator hay un pro, pro tenis simulator se llama ¿No? el, el real Tennis, eh, creo que eh, se llama o algo así que me parece oye, que es de, de todos de, de hecho le, le, le tengo instalado y juego bastante a él porque me parece a ver eh, eh, los juegos de deporte y los juegos de raqueta tienen, es como el juego de golf, como el juego de baloncesto, como el juego de fútbol eh, A ver si lo pillo aquí en un momento que, que, y por lo menos vemos lo que es eh, Este tipo de juegos, esto es cinemática 100%, ¿eh? no me creo que esto sea así Pero bueno, que, que este tipo de juegos tienes que no solo saber de las físicas bien de la pelota O sea, no solo hacerlo bien, real, sino que además tienes que hacerlo Fácil para el usuario, porque el tenis es imposible Y lo que tiene el juego este El que os digo, es que cuando le das con la raqueta Que lo jugamos en directo una vez eh, Cuando le das con la raqueta Han conseguido que la ayuda Sea muy buena, con lo cual produce una satisfacción cuando estás jugando, a decir, Joder, soy como Federer, de bueno, es imposible. O sea, es en la vida real eh, has pinchado hasta la pelota cuando le das. Eh, pero en, la, eh, en el juego te da una recompensa. Entonces, si estos juegos deportivos son divertidos y consiguen que no te frustres como en la vida real, que necesitarías horas y horas de aprendizaje, pues genial. Ahí está la dificultad de hacer un juego de deporte interesante, ¿no? Entonces, eh, sí, esto es cinemática, pero vamos, no tienen el juego todavía hecho. A lo mejor es, no sé... Esto lo han hecho con GPT3, lo han dicho con el Stable Diffusion. Han un juego de. Y todavía no lo tienen hecho. Pero, pero pinta bien, eh. O sea, pinta bien. bien viniendo de Resolution Games, sé que va a ser un juego que va a tener buenas, buenas físicas, buenas mecánicas, eh, servidores para que te puedas juntar con la gente, seguro que tienes a la social, se intuye así que a esperar que llegue en 2023 y bueno pues un juego más de Resolution Games han sí. anunciado. Sí, de padel falta, que además eh, algunos jugamos al padre porque como no sabemos jugar al tenis, el padre es más facilito eh, eh, a ver este, el, el Spatial Ops, para mí es lo más importante que han, que han estrenado porque puede abrir la puerta a que vengan otros estudios con otro tipo de juegos parecidos Entonces a el... este ya me lo estoy descargando para jugar en cuanto acabe el directo o sea, sí. así, pues todos juntitos, eh, para a jugar en el mismo espacio eh. Bueno, es como un cero latenci eh, venido a menos, donde eh, si tienes una sala más o menos grande, eh, ¿quién nos dice a nosotros que dentro de a lo mejor un poco, igual que ahora alquilamos los espacios vacíos para jugar al fútbol, los polideportivos, que los alquilas con los colegas para jugarte un partido de fútbol, ¿quién dice que a lo mejor los polideportivos se pueden llegar a utilizar oye, lo voy a coger dos horas, ¿para qué? para jugar a este tipo de juegos, salas grandes vacías, te vas con cinco gafas y juegas al juego que tú quieres no al juego que te propone cero latency o cualquier otro local veis de los que están por aquí no entonces eh, bueno, a mí me parece bastante interesante porque es algo de lo que apunta la tecnología, que todavía no la tenemos pero quién sabe si Quest 3 te mete un, unos no que sé, un sensor de profundidad porque es verdad que si no tiene sensor de profundidad a ver el tracking no va a bueno, ser el es, ideal ¿no? Se supone que Quest Pro tenía sesión de profundidad y se lo quitaron en el último momento Así que, pues veremos si llega a pues a claro, claro, claro. Pues eso, es verdad. Ay, no, ¿Un, pinball? un pinball sin tener que limpiar después. Y sin que te pegue la bala. En a mí me tienen un balazo entre las gafas y el casco. Aquí. Además, me lo, lo pego mi mujer. Eh, todavía me duele. Aquí. Bueno. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más teníamos? Bueno, y, y, y no sé si teníamos Ultimarx, ¿no? Eh, habían dicho algo de Ultimarx que ahora si se podía Ultimate la temporada 2, pues con más complementos para desbloquear, más bueno, más, más eh, nuevas formas de golpear las pelotas. Bueno, una, una temporada más, una actualización de, de Ultimate, juego gratuito que sacaron este verano, que está para Quest, está para PC, está para Pico. Sí. creo que y poco más ¿no? y creo que está es Ops, racket club dimeo bait blaston y ultimate ah. ultimate es lo que le falta es gente por ahí dice harlock y ese es el ah. problema del la, de la multiplayer eh, ultimate, está hecho para tiene crossplay entre pico y quest pues yo creo que sí, oh, yo entre creo PP que y... sí, ¿eh? sí, eh, sí, sí, entre sí, entre PC y QS pues, eh, seguro, y seguro que con pico también, seguro, seguro que sí. Yeah. seguro que sí. Bueno, pues ya está. Esto es lo que ha dado de sí. Eh, ¿Qué hora es? Y media. Joder, hemos clavado el directo. Y media. El... Venga, ¡hala! Hemos clavado el directo. Muchísimas Venga. gracias, eh, Robianos, por pasaros. Eh, ya sabéis, cada evento que salga vamos a intentar hacerlo en directo. Si hay alguno por ahí que se nos ha pasado, nos lo mandáis por el foro. El a ver, foro? No, a ver no, no, yo claro. qué sé. Si es, el, si, si es el de Games Award a las 3 de la madrugada, pues naranja de la China. <risa> bueno, oye, que si sí, hay que hacerlo se hace, ¿eh? Que si hay que hacerlo, se hace. Pero bueno, que sí. Oye, para 2023 todo es posible, todo es posible. En 2023, en 2023, Real Virtual cumple 10 años. A lo mejor ahí nos estiramos y estamos las 24 horas emitiendo. No, no des ideas. No des ideas. No, luego no, esas, cosas, esas cosas siempre salen mal. Siempre salen mal. Venga, pues muchísimas gracias por, por venir. Eh, nos vemos el domingo, por cierto, el domingo, el último programa de la temporada de la Hora Virtual en Real Virtual. Eh, hablaremos de lo que ha dado de sí el año, hablaremos de lo que se espera el año que viene, haremos alguna mención a las noticias de la semana y nos desearemos las buenas fiestas entre todos. Nos haremos un abrazo virtual con vosotros y ya, si eso, organizamos para fiestas, la que hacemos anualmente eh, medidos todos en Rec Room o en alguna de las otras salas es verdad que cada año a mí me produce más pena que no haya otras salas posibles que no sea que no haya salas posibles para jugar con cualquier visor están al pc eh, o sea al final tenemos que terminar bueno, en pues, red room no porque es, es el único que permite hacerlo todo uh, pues mira eso eso me, eso me recuerda que horizon Worlds iba prometieron que iba a salir este año también para móviles y para pc y bueno hombre quedan 15 días del año 16 la gente de eh, pico no puede entrar. ya estamos ya estamos con el racimo por eso, por eso. Entonces, bueno. eh, al final red room red rooms están pico ¿no? ¿No? O todavía no, Re, no, Reclume está en pico, pero en pico 4 debe funcionar regular. Porque están ahí, están ahí. A mí en pico 3 me funciona perfectamente, pero sé que en la, en la web alguien se ha quejado, pues que le lo ve todo muy pixelado. O parado, y v... entonces, sé que lo están. VR Chat, ¿qué hacemos con VR Chat? Eh... A mí me. A mí VRChat, sinceramente... VR Chat no está en PlayStation VR, no está en PlayStation VR, mm. VR claro. Claro, eh, no sé cuándo. hacerlo en Red Room. Sí, es. es porque eh, estaba en todas las plataformas. Es que es eso, es que es eso. Eh, porque no hay ningún. Porque por juego... hacerlo lo podíamos podíamos hacerlo en la sala que creaste en Horizon Walls, pero es. Eh, claro, no es para todo el mundo. Y Red Room también está en modo tablet. y ¿Ves? Si es que al final llevamos tantos años y es siempre lo mismo. El día de la marmota virtual. <ríe> Me cago en la mar, que no sale nada. Tanto metaverso y tanta leche y luego tenemos que quedar todos con los niños rata. Eh. Ah, sí, la no, VR Chat tengo flashback, efectivamente. <risa> Aparte de decir, me persiguen las cosas alargadas con. Bueno. El, el... Ya está. Pues entonces nos vemos. Está, nos vemos el domingo. Para todos los que queráis. Nos vemos el domingo. Y además, bueno, a partir de ahí, unas vacaciones, pero eso ya lo hablamos el domingo. Vale, Bien. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por venir. Gracias, Gaby, por pasar esta tarde. Hasta otra. Nos vemos, gente. Hasta luego.